Pasando a otra información, y es que. Ah, ok. Aquí. Aquí que vamos. Juideros, juideros en fiesta clandestina, ¿eh? Oye. <ríe> Señores, corre, corre. Miembro preventivo de la Policía Nacional y del Control de Bebidas Alcohólicas, COBA, del Ministerio de Interior y Policía. Se mantelaron una fiesta clandestina que se realizaba con un bachatero en un patio de la comunidad de la Sarguita. <ríe> Oye. En la es zona eso. costera del municipio de Villa Vázquez, provincia de Están. Pronto las autoridades llegaron al lugar, de decenas de personas corrieron desapercibidas para evitar ser apresadas, en tanto que otras se quedaron en inmediaciones mientras se procedía a desinstalar los equipos colocados. Por ese mani Giovanni. Uh. <risa> <risa> ¿Vos de nuevo! lo conociste? Sí, ponlo bueno, de nuevo. A ver. Hasta la artista corrió. Agradeciéndose por la cortesía. No, mira, yo no pude reconocerlo, ¿no? Mani Giovanni, coño. Ahí está, Mani Giovanni, ¿cuánto tiempo, eh? A propongan el audio, ¿tiene audio, amable? Señores, Dios mío, eh. La gente no entiende, la gente no. Le gusta este show, el y y Mani Giovanni, buen bachatero, ese muchacho, Mani Giovanni. Y. Que están desesperados los músicos. <risa> no, se han quejado los han músicos. Quejado, y más sujeto el otro día, exigiéndole al presidente que qué va a pasar Pero con los artistas. Los sujetos suena van. más en otra vaina que haciendo eh, música. Que, que, que, es que los que, es que están quejando. Hay que se buega con, con las fiestas y ese tipo de cosas. No, pues ¿no? yo creo que estaba buscando más haciendo. Eh, Mascota de Robertico <risa> ¿Mascota de quién? De Robertico ¿Cómo es eso? de nadie? ¿Cómo es Yo eso no ¿De la mascotica de... de Robertico? ¿De Robertico? Señores, Marta Heredia y Alessandra MVP Vuelven a encender las redes En los últimos días, la artista Marta Heredia y Alessandra MVP Están muy calientes en las redes sociales por las fotos sexy que, que se han estado subiendo, lo cual ha tenido varias críticas en contra y a favor, señores. Picante la foto de, de, de Marta Heredia. No sé si fue que Marta Heredia se hizo algo aquí en el abdomen y la cinturita, que estaba media moldeadita, y se ha estado exhibiendo mucho. Y Alessandro MVP, que, que tiene varios días subiendo varias fotos picantes, no sé qué está tramando ella, pero los tigres dando zoom ahí en Instagram, vuelto loco. Marta Heredia, que está, está chula Marta Heredia, me la encuentro, ella está, está bien. bien, no, no, no, está bien, no, a mí no, no. eso es, me, ¿Cómo así? ¡Telú, buenas! Buenas, eh, Telenor. Hello. Hola buenas, Telenor? Sí. Eh, eh, le hablo de la PAPI Olivier 78, <risa> en servicio a nombre de Manuel García de Perdón, <risa> que los técnicos vinieron a cambiarme la fibra óptica, pero faltaba un tubo para poner. Que para que vengan, que pueden venir ya a ponerlo. Ok, hermano. ¿Cómo es el número? El... el número, ¿cómo es? Para que la gente sepa que no es... 809-725-0808 para cualquier eh, reclamación, ¿verdad? Sobre... Los servicios de Telenor o asistencia 725, asistencia e información 808. Asistencia e información hello, los servicios de Telenor ahí en ese número, adelante. Hello. Hello. Qué te veo, muchacho. A Dígame. A la posta, a la... <risa> no se escucha. Llévatelo. No 809-725-0505, opine. Opine, opine. Usted opine. con nosotros en el debate, entre los no en tiene minutos. güey uh -huh. Claro. <risa> Ay. <risa> <risa> no tiene que caer, se muere todavía. Sí. <risa> Señores, eh, eh, Alessandro Pipi, ¿puede poner la foto de Alessandro? <risa> ¿Te gustó? <risa> Ponga la foto de Alessandro. Ay, Ay, mi madre. madre. Uy, muchacha elegante. Elegante, La sí. Una muchachona. Una muchachona, ella. Cuando viene a ver que viene algo de Mozart ahí? Sí, sí, tú sabes cómo ¿Eh? Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda con Marta Heredia, que tiene par de días enseñando el día abdomen nuevo que ella tiene? ¿Tiene el abdomen nuevo? Un abdomen, ¿no? un abdomen planita. Eh, eh, Marta Heredia, mira. Está, sí. está ah, Estamos una, una llamada. ¿Hello, buena? Sí, Yailin también. Hello. ¿Aló? Llévese eso, que no están dando lata. yo También Jailin, Jailin, que salió una noticia hoy, también se, creo que se está haciendo el gusto. Jailin, la más viral. Jailin. Ah. La más viral, que dijo a, hace un tiempo que no se hacía ni una cirugía y ya lleva como cinco. ¿Cómo tú sabes que pone <risa> esta, siempre. esta mujer?